Ahora que ya conocemos cuáles son nuestras variables y qué métodos de recolección de datos podemos usar, es importante que conozcas los diferentes tipos de estudios. Según la tipología de investigaciones desarrollada por Dankhe en el año 1986, definió cuatro tipos de estudios. Estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios relacionales y estudios explicativos. Comencemos por los estudios exploratorios. Los estudios con objetivos exploratorios muchas veces no constituyen como un fin en sí mismo. Lo que hacen es más bien determinar tendencias, identificar relaciones potenciales entre variables y delimitar caminos de investigación sentando precedentes para investigaciones posteriores y de mayor profundidad. Estos estudios buscan levantar las hipótesis de partida, no comprobar hipótesis previas. Además, se caracterizan por ser más flexibles en su metodología que los otros tipos de estudio, siendo también más amplios y dispersos. Muchos estudios que usan metodologías cualitativas, como entrevistas y observaciones, tienen objetivos exploratorios. Un ejemplo de este tipo de estudios es una investigación que consta de observaciones y entrevistas hecha a una comunidad de indígenas en el Amazonas, con el objetivo de determinar las motivaciones y percepciones de sus integrantes frente a una nueva política social implementada. Ahora te voy a explicar en qué consisten los estudios descriptivos. Son un tipo de estudios en los cuales se busca medir sistemáticamente la presencia y magnitud de ciertas características en una población determinada y describir su distribución con respecto a a grupos sociodemográficamente relevantes. Los censos nacionales son ejemplos de estudios descriptivos, ya que tienen como meta describir con exactitud una amplia variedad de características de la población. Esta clase de estudios busca describir un fenómeno y el cómo este fenómeno se manifiesta. Por ejemplo, en el siguiente gráfico se expone el porcentaje de inflación y porcentaje de ingresos fiscales en los años 2010 al 2014 en Colombia. Un tercer tipo son los estudios correlacionales, que son aquellos que pretenden responder a preguntas de investigación para medir el grado de relación que existe entre dos o más variables. Su principal utilidad es saber cómo se puede comportar una variable conociendo el, el comportamiento de otras variables correlacionadas. Los estudios correlacionales tienen un valor explicativo, aunque este es parcial ya que muchas veces existen otros factores que influyen en la explicación de cierto fenómeno. Un ejemplo de este estudio Sería una investigación que tenga como objetivo identificar el grado de asociación entre la motivación de un estudiante y la valoración positiva de una asignatura en particular. Otro ejemplo se observa en este gráfico donde se muestra la correlación entre la dolarización de los depósitos y préstamos en el sistema bancario en diferentes países. Y, por último, están los estudios explicativos. Estos estudios intentan ir más allá de la sola descripción de conceptos o fenómenos. Intentan encontrar las causas de los fenómenos de estudio. Estos estudios nos ayudan a explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más variables están relacionadas. Sus análisis incorporan el propósito de los anteriores, pero a un nivel analítico más elevado. Los estudios explicativos, además, muchas veces tienen una finalidad predictiva, es decir, buscan predecir el comportamiento de una variable en base a las regularidades de la otra. Así, por ejemplo, podríamos predecir el nivel de ingreso de una persona basándonos en ciertas características como el nivel educacional alcanzado. Este tipo de estudios te permite conocer, por ejemplo, los resultados que podría tener una política conociendo variables como el lugar donde se implementa, su grupo objetivo, los tiempos de implementación y las dimensiones que busca intervenir. Un ejemplo de este tipo de estudios son las evaluaciones de impacto. Muchas evaluaciones de impacto consideran la comparación de dos o más grupos según el hecho de haber recibido o no los diferentes tipos de intervención. Entonces, además de comparar resultados de las distintas intervenciones, se comparan con grupos de control que no han recibido ningún tipo de intervención. Veamos a continuación un ejemplo en, en el sector de la educación.